Hola, ¿qué tal, chicos y chicas de YouTube? Hoy os voy a enseñar un juego llamado Snowman Simulator y de qué va, de qué va, de qué va, pues va de hacer muñecos de nieve y eso. Al parecer ya lo he jugado, vale. Lo tenía en favoritos, no me acuerdo por qué. Y hoy lo vamos a jugar. Vamos a hacer una bola de nieve, al parecer hay que hacer una bola de nieve y eh, la bola de nieve hay que metérsela en el muñeco de nieve. Y así vas a ir ganando eh, cosas de estas y con cosas de estas, eh, lingotes de hierro, vas a ir consiguiendo lingotes de hierro y con los lingotes de hierro vas a poder... Eh, comprar armas Trineos y tal Mira Yo no tengo un trineo Pero sí que tengo un arma, vale Tengo un arma Bueno Y también te vas encontrando regalos Y tienes que abrirlos con Tus mascotas ¿Cómo se consigues ma mascotas? Tienes que ir a esa tienda de ahí Vale Y en esa tienda vas a poder conseguir huevos Y en los huevos hay Mascotas. Y así, pues los vas haciendo. Y mirad. ahí Por aquí te vas encontrando enemigos, ¿vale? Y a estos enemigos les tienes que disparar... O... Con bolas de nieve... O con... Eh, ar armas... Entonces yo lo que voy a hacer va a ser recoger esto ahí, recoger nieve y voy a, voy a ir poniéndoselo a mi muñeco. Así que bueno, cuando vaya mejor, eh, os avisaré. Ok, se ha abierto un portal eh, y yo he entrado. Vamos a ver eh, el portal. Bueno, al parecer en el portal hay cosas de estas. Y también hay los minerales que os iba diciendo, ¿vale? Que os he dicho... Y bueno, vamos a conseguir ah, Ha aparecido, ¿vale? ¿Sabes? No, apareció no Se ha desaparecido, así que bueno Estamos otra vez en el mundo normal Y ya habéis visto que hemos Conseguido caramelos Así que bueno Y una vez que hayamos conseguido caramelos Tenemos que ir a donde estos Monigotes, ¿vale? Y vender bastones los es que hemos conseguido y ahora voy a irme a, a comprar un trineo vale no sé por qué pero quiero un trineo ahí hay pieles ahí hay lanzadores que es lo que os he dicho que es como esto es como esta cosa para matar a los enemigos y esto. Ay, no, no, no, no, no puedo. Bueno, voy a ahorrar. Vale. Y aquí también podemos comprar. Hola, huele mucho. Y esto de pieles es las pieles para... Para el muñeco que tienes Chicos, ya voy a conseguir El muñeco de nieve entero Está al 99% Chicos, en tres, dos, uno. ¿Qué? Ahora... Chicos... ¿Qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? ¡Ah! ¡Mirad! Me dan... Verdes... Y ya podemos comprarnos un trineo, ¿vale? Así que vamos a irnos a la tienda de trineos. Y nos despedimos del vídeo. ¡Qué guay! ¡Ah! Bueno. Aquí nos despedimos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Suscribiros al canal! ¡Si no lo estáis! ¡Hasta la próxima! Oh yes!